El juzgado de la instrucción de esta ciudad ratificó tres meses de prisión preventiva contra Oliver Lantigua y Ramón López, ambos acusados de la muerte del estudiante Isaías y Noa Quesada, hecho ocurrido en las cercanías de un residencial de esta ciudad. Familiares del occiso exigen justicia por la muerte del joven, critican la lentitud en el proceso. Yo respeto la medida que esta gente han insistido, o sea, yo he venido una dos o tres veces, yo...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 La persona, aún el pueblo sabiendo que hacen las cosas, eh, se les busca tanta pata al gato. Yo estoy de acuerdo eh, que que haga sus cosas, que pague sus hechos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.